Soy Cristina Valdera, soy docente de la especialidad de la organización de gestión comercial de de Secundaria. Salud eh, bueno, eh, Yo soy funcionaria desde hace eh, 15 años y bueno, he pasado por varios centros educativos y desde hace dos años y medio soy directora del CD. El CBE, que es el... Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios, que es un nombre muy largo, pero eh, el, el objetivo principal de este centro bueno, es un organismo público que depende del Ministerio de Educación a través del ITE y de la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Educación. Y el objetivo principal es la creación, eh, diseño y difusión de recursos educativos abiertos y, y, y el uso de software libre. Entonces tenemos dos líneas de trabajo fundamentalmente. Una primera línea que es el proyecto EDIA, que es un proyecto de creación de recursos educativos abiertos, no solo de creación sino también de experimentación y de aplicación en el aula, que también hace un seguimiento de las experiencias que se producen con estos recursos. Y luego tenemos otra línea que es el desarrollo de Exceler, que es una herramienta de autor que es la que utilizamos para, para crear los recursos educativos ayer. Es verdad que aquí en Extremadura se está haciendo un esfuerzo muy fuerte eh, desde la Administración, porque es verdad que hay muchas veces que los esfuerzos nacen de los centros, de los docentes, eh, y hay veces que si no tienen ayuda desde la Administración, si no tienen un apoyo, pues es muy difícil eh, eh, innovar. ¿no? En, en el caso de Extremadura, pues sí hay ese apoyo desde la Administración, y eso la verdad es que se agradece. Eh, y luego, bueno, nosotros lo que vemos es que cada vez que hay congresos, jornadas, cursos de nuevas metodologías de herramientas tí, de... De cualquier, de cualquier asunto relacionado con innovación y tecnología, es verdad que, que hay muchos docentes que apuestan, hay muchos docentes que asisten, en el, el último Congreso de Innovación y Tecnología de Educación hubo más de mil personas, entonces es verdad que al que no madurar, los docentes responden a, a esa llamada. Bueno, pues yo soy Lola Atverdi, también eh, aprobé las oposiciones hace ya bastantes años, en el 2001. Soy profesora de Geografía e Historia, he estado mucho tiempo en cargo directivo, unos 12 años en Sierra de la Mezca de Santa María y ahora me he incorporado pues, al equipo CDK. Eh, bueno, yo creo que vivimos un mundo del compartir en general y yo creo que esto es debido a, a las redes, que las redes sociales... Permite que se creen redes de docentes, en el sentido de que Twitter, por ejemplo, está lleno de profesores que comparten material, o Facebook, por ejemplo, tiene muchísimos grupos de diferentes profesores interesados en temáticas diferentes. Una de esas temáticas son los REA, que tal vez no sean todavía tan eh, conocidos por el profesorado, pero bueno, los profesores siempre han compartido de manera natural material en los claustros, en la sala de profesores. Ahora las redes pues, permiten llevar eso a, por mil Sí, bueno, totalmente, te doy la razón, porque materiales hay muchos y hay en las redes llenas de materiales de mucha calidad, otros no tanto, y materiales gratuitos los hay y materiales también, bueno, pues que se pueden comprar. Lo que tienen los reajes es que permiten poner en contacto profesores que están trabajando en los mismos recursos, además esos recursos, los profesores que los aplican, nosotros recibimos una retroalimentación, con lo cual el recurso se mejora, también otra cosa que aporta el recurso es el hecho de que yo lo puedo tener descargado en mi ordenador y modificarlo, como yo quiera, sin tener, eh, necesitar absolutamente eh, estar en ninguna plataforma ni nada. Y bueno, verdaderamente lo llamativo de los REAS también, de, por ejemplo, del proyecto EDIA, de es que se basa en las metodologías activas. Entonces sí que han puesto en contacto profesores que están interesados por ir introduciendo en sus clases pues, pinceladas de ADP, de flip, de gamificación, etc. Bueno, eh, yo diría que precisamente el docente que dice no tengo tiempo, yo tengo ganas de hacer cambios en mi aula, quiero probar algo nuevo, estoy aburrido de hacer siempre lo mismo o creo que tal metodología puede ser buena para ello, pero eh, no tengo tiempo suficiente como para ponerme a estudiar muchísimo, eh, los recursos que te vas abiertos del proyecto de día te dan todo el trabajo hecho. Es en este sentido como si yo cogiera un libro de texto. Porque yo abro el recurso y voy leyendo lo que tengo que hacer. Son recursos completos. Vienen todas las plantillas, todas las rúbricas, todos los materiales necesarios para implementar el recurso. Si, por ejemplo, se le dice a los chicos, vamos a realizar una investigación sobre el mundo romano, nos remite a enlaces que ya pueden utilizar los chicos para el mundo romano, entonces facilitan. lo único, hombre, hay que leerse, claro, como uh -huh. me leo un libro, para ver lo que voy a explicar, me lo tengo que leer y luego yo cojo pues, la parte que me interese, porque son recursos amplios, igual no quiero hacer absolutamente todo en mi clase. Es, digamos, como si fuera una caja de herramientas uh -huh. en que yo abro y yo tengo la llave inglesa, tengo los tornillos, tengo el martillo, tengo todo lo que necesito y conforme lo que yo quiera hacer en el aula, cojo unas herramientas otras.